Hola, aquí Pendo del Espacio, hoy voy a seguir respondiendo preguntas que me hicieron sobre videojuegos. Recuerden que ya grabé un episodio, el número 3, sobre el tema videojuegos, así que pueden buscarlo en todos los canales de Anacrogames. De hecho, si están en Instagram, pueden ir a la bio de la cuenta de Games o a la bio de mi perfil personal, arroba Pendo del Espacio, y van a encontrar estos links que ustedes están viendo en pantalla para poder llegar a todo el contenido que estoy haciendo pero bueno, vamos con las preguntas y mis respuestas sobre videojuegos. August Franco me dice, Revival de juegos... 90 para la cuarentena eh, Bueno, en realidad hice ya un paseo bastante interesante por algunos juegos de los años 90 en el anterior este, Ana Kroen responde sobre temas de videojuegos Así que Agus, te recomiendo que lo puedas ver porque voy a, ahí estoy... digamos Hablo un poquito más de juegos que me, que me llegaron emocionalmente a mí en los años 90 eh, Pero rápidamente te voy a recomendar algo igual que es este juego eh, que salió para PlayStation 3, que es bastante fácil de conseguir, sobre todo usado. La verdad es que si tenés una PlayStation 3 este, vas a poder disfrutar de un catálogo de juegos de, de Genesis o de Mega Drive. De hecho, bueno, el juego se llama Sonic Ultimate, eh, Ultimate Genesis Collection. Eh, es un juegazo para mí porque en ese momento, si bien para PlayStation 4 salieron otros compilados de juegos de Mega Drive, ahora después voy a hablar un poquito de esos, este juego en particular tiene sus puntos negativos también, pero es un juego que tiene, incluye algunos de los títulos eh, más interesantes de la época de los 90 de, de Sega, como pues, por ejemplo pueden ser, eh, no sé, así viéndolo rápidamente que está acá en el manual, eh, el Restart, que es un juego que amo El Sonic 3 eh, El Sonic and Knuckles, el Sonic Spinball Bueno, justamente toda la colección de Sonic tiene O al menos casi toda eh, el, Sí, tiene todos los Sonic eh, Tiene el Street of Rage, el Street of Rage 2 El Street of Rage 3 O sea, son juegos geniales para jugar Sobre todo con, con alguien, con un amigo o con una amiga eh, Los dos Vector Man la verdad es que tiene juegos muy interesantes. Flicky, que no fue un juego tan conocido, pero que está muy bien. Eh, bueno, Echo de Dolphin, sobre todo la segunda parte. Eh, hay gente que odia a Echo de Dolphin, a mí me, me encanta. Y como digo, sobre todo la segunda parte, que tienes viajes en el tiempo. Eh, tiene este juego llamado Doctor Robin It Mimbi Machine, que es una especie de puzzle goble o de... Sí, una especie de tetris del mundo de Sonic. Tiene el Alex Kidd Intenchanted Castle Ese juego que Don Alex Kidd era la anterior mascota de SEGA antes de Sonic bueno, la verdad que es un videojuego que, como digo, es un gran compilado de Genesis, ¿no? No tiene Nintendo, eh, pero de los años 90 yo lo recomiendo porque si bien después salieron otros compilados que ahora les voy a hablar eh, Este juego de SEGA, en realidad para Playstation 3 eh, Seguramente ahora se consigue usado por muy barato y como decía después con PlayStation 4 eh, nada, hubo un montón de compilados, sobre todo de juegos retro gaming de los años 90. Está el Sega Mega Drive Classic, Classic. SEGA Mega Drive Classic, que es como la continuación de este juego. Eh, y quizás es un poco mejor, pero, pero bueno, ya está en PlayStation 4 y quizás vale un poquito más. Eh, después salió así para, digamos que trae algunos juegos de Nintendo súper interesantes, eh, también que lo podés jugar en PlayStation 4, eh, The Disney Afternoon Collection. Eh, después, si te gustan los Contras, hay un Contra Anniversary Collection. Bueno, están los Mega Man, que también hablo de Mega Man eh, en uno de los episodios anteriores. Si te gustan los juegos de pelea, el CNK, eh, el compilado de CNK por los 40 años de, de la compañía, creo que se llama CNK eh, 40 Anniversary Collection, sí, 40 años en el Anniversary Collection o algo así. Eh, después hay una, una antología que se llama 8-Bit Adventure, que también es muy interesante. Eh, que también está, estos son todos juegos para PlayStation 4, creo que en Xbox seguramente están, de hecho en el Game Pass me debería fijar, pero, pero hay varios. Your Creo que también tiene su, su compilado y bueno de nuevo diciendo esto como si quieres jugar de entrada a tener varios juegos un revival hacer esto un revival de juegos de los años 90 Si no, después ya ir a buscando tus propios cartuchos o juegos o consolas eh, qué sé yo siempre es bueno tener en casa un Street Fighter 2 eh, los juegos de la vida pero bueno Creo que haber respondido tu pregunta, querido Abus.